millonaria, hermano, no, no. ella es millonaria, Tengo no había te cuento la historia, claro, tenemos amigos millonarios en la 2015, un único volador, pasado, tiene comida de suficiente, tiene la función que puede que le da al animal, puede volar, está encima, millones, millonaria, millones, millonaria, millones, millonaria, Esa Esa Esa Esa <música> Esa es millonaria, bueno, oh no, ella no es millonaria, tengo novio, millonaria, te cuento la historia, claro Tiene unos amigos millonarios en la 2030, un único volador, pesado Tiene comida de suficiente, que la función que puede crear el animal Puede volar, sentarse encima Millones millonaria, millones millonaria, millones millonaria Es sana, es sana.